Retornamos nuevamente por aquí, como ya le decía al hacer la pausa, la visita de una persona que para mí siempre tiene informaciones que brindarle a la audiencia como orientación. A veces consumimos ciertos productos, ciertas cosas y no conocemos sus orígenes, cómo se produce, qué se lleva a cabo y no solamente eso, cómo puede beneficiar la salud, cómo usted pudiera prevenir algún tipo de enfermedades y desde los años, desde la creación del mundo, desde Estamos hablando de cuando Cleopatra ya, cuando los diferentes imperios que ha tenido la humanidad, se ha conocido la importancia, se le ha dado el uso adecuado y a través de los años, grandes países y potencias mundiales siguen utilizando. Me refiero precisamente a la miel de abeja. Esa miel de abeja que usted consume, que muchas veces no sabe si tiene los niveles de calidad o no tanto eso, saber usted si... ¿De dónde se origina y cómo se produce esto? En esta noche yo recibo la visita de Germán Hernández, quien es apicultor con quien vamos a conversar de temas muy importantes. Germán, bienvenido a este espacio. Gracias, Robert, por la invitación a, tu, a este programa. Sí. Germán, llama poderosamente la atención, porque muchas personas vemos la miel de abeja, pero entendemos que esto simplemente... Eh, no saben si esto se produce de manera química, si esto es natural. ¿Cuál es en verdad la producción real de la miel de abejas, Germán? ¿Cómo se produce? La miel de abejas o la miel sí. en sí la producen las abejas apimelíferas, sí. las cuales a través de la recolección de, de lo que llamamos el néctar, sí. lo transportan a la colmena, lo depositan en la celda de los panales sí. y luego de que la miel está madura, nosotros los apicultores procedemos a lo que llamamos la extracción de la miel. Sí. Hoy en día se utilizan panales que son removibles, se les trae la miel y uno luego lo coloca y ella de nuevo Vuelve y lo llenan de miel, sí. lo operculan o lo tapan sí. y luego uno tiene lo que llamamos una recolección de miel más oportuna. No se le destruyen los panales y así la, las abejas pueden trabajar de una manera más rápida. Muy bien. Germán. Tú hablas de la extracción, conocemos popularmente lo que es el polen, que se extrae de las flores, eh, ¿ese proceso tiene una cierta temporada? o ¿Cómo ocurre ese proceso de extracción del polen, Germán? La recolección de polen es ya diferente a lo que es el depósito del néctar en los panales. Sí. Cuando las abejas recolectan el polen y lo depositan en los panales, es para el alimento de la cría y su propio alimento también. Okay. Ahora bien, cuando nosotros los apicultores eh, recolectamos el polen, lo hacemos a través de una trampa de polen que se pone en la piquera, en la entrada de las abejas. Luego, cuando ellas van a entrar hacia la colmena, como lo transportan de manera externa sí. en la pata, nosotros podemos recolectarlo de esa manera porque se le cae la porción que lleva. Sí. Y así nosotros lo recolectamos, lo secamos y luego lo envasamos y lo vendemos. Lo envasamos a una temperatura que, que el polen no pierda todas las propiedades que tiene. Okay. Porque el polen es uno de los suplementos o alimentos que contienen mayor, la mayor cantidad de vitaminas y minerales que nosotros los humanos necesitamos okay. y es lo que las abejas utilizan para alimentar a su cría y también nosotros lo utilizamos, lo recolectamos y lo vendemos y lo tratamos de una manera que sea lo más eficiente posible para que se mantengan todas las propiedades las cuales es necesaria para nuestro organismo. ¿Eh? Germán, cuando hablamos de propiedades de ese polen, eh, uno se pregunta mucho porque regularmente a veces las personas no tienen la oportunidad de conseguir, de comprar ese polen. ¿Ese polen ustedes lo tienen de venta también? Sí, nosotros lo tenemos de venta, el polen, igual que como comercializamos la, la, la miel. miel. Ok, muy bien. También... Eh, tendemos a, a venderlo en porciones pequeñas mayormente, sí. o, los, o también lo, se, se seca a una temperatura no mayor de los 37 grados para que se conserve la mayor, pro, la mayor cantidad de todas las propiedades que contiene el polen de abeja. Ok. Germán, hemos visto siempre que la miel de abeja suele utilizarse para temas de resfriado, a veces consumo regularmente, cuando dicen que los, los niños, los jóvenes tienen la defensa baja, y esos temas así puntuales, ¿para qué otras cosas puede ser utilizada la miel de abejas? La miel de abejas eh, tiene muchas propiedades y para, se puede utilizar para muchas cosas, así digamos. Sí. Mayormente, como ya usted dicen para el asunto de los, de los resfriados, vemos como... Eh, quien la tiene en su casa mayormente la utiliza para cuando hay, cuando hay mucho virus. Cuando sí, virus gripales. Virus gripales. Ahora mismo con el asunto de la pandemia se ha utilizado mucho la miel por todas las propiedades que tiene. Okay. Se utiliza para los procesos gripales. También la miel tiene muchas propiedades buenas para nuestro organismo. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que no podemos utilizar grandes cantidades de miel, secuencialmente hablando. Mayormente tenemos que utilizar pequeñas porciones y más si la persona tiende a tener diabetes. Por eso siempre es bueno consultarlo con su médico. Ahora bien, yo pienso que si la persona usa o tiende a usar un poco de azúcar, si la persona utiliza una cucharadita de miel, yo creo que puede ser muy saludable también, porque nuestro organismo eh, procesa mejor el, los azúcares de la miel de abeja. Ok. Hermán, dijiste algo que yo sé que llama la atención a todos. Eh, vemos que a veces se suelen presentar alimentos que se le coloca miel por encima como manera de aderezo, también vemos que a la fruta se le coloca y demás. Ahora, ¿se puede sustituir la miel por el azúcar en los casos de las personas que son diabéticas? ¿Cómo le digo, es, pro, es bueno siempre consultar a su médico en sí. esa parte. Pero, como todos conocemos las propiedades que tiene la miel y que es el neta de la flor, sí. el cual las abejas lo procesan y lo depositan en la colmena, haciendo algo que es orgánico o natural, sí. sabemos que el asunto del proceso de los azúcares ya refinados es muy diferente al, que, al, al proceso de nuestro organismo, a, la, la, a lo que llamamos la miel de abeja. Sí. Yo creo que el consumo de miel de pequeñas porciones ¿eh? le puede ser ...de mayor beneficio a la persona, quizás que el consumo de algunos azúcares ya refinados... Sí. ...que son los que nuestro organismo rechaza mayormente cuando estamos en esa condición de salud. Hermano, es bueno saber en qué etapa del año es que se puede hacer mayor extracción de miel... ...y cuáles temporadas son las que se permiten o no, porque vemos que hay muchos frutos que tienen ciertas temporadas otros que no, y así sucesivamente. La miel tiene una temporada específica. ¿Y cuándo empieza esa gran ola de, de lo que es la atracción de la miel? Claro, todo en cuanto a lo que es la apicultura, todo tiene su tiempo, que digamos. La floración melífera aquí en nuestro país comienza en, en el mes de octubre, sí. con lo que es la flor, la flor del bejuco de India. Sí. Luego se le suman lo que le llamamos el Campeche, que se dan ya en, en zonas más áridas, sí. También en zona eh, boscosa, extensa, como la zona de Monte Plata, San Cristóbal. Y también la zona de, de Baní, que abunda mucho lo que llamamos eh, un bejuquito llamado Campanita o Bellacima. Sí. Ya en los meses de, de noviembre a diciembre se pueden estar haciendo las primeras extracciones de miel. Aunque hay zonas donde puede recolectarse miel, por ejemplo, más, más o, o antes o después, sí. en otras zonas se, se comienza la recolección de la miel en el mes, ya en el mes de enero, sí. cuando se le suma el campeche la flor de piñón cubano, sí. y ya ahora para el mes de, de marzo y abril es donde está la mayor cantidad de flores melíferas aquí en nuestra República Dominicana. Y por eso la mayor extracción de miel se hace en los meses de febrero, mayormente en marzo y abril, y ya entrando el mes de mayo ya es lo que uno le deja como una reserva sí porque ya la floración en el mes de, del mes de abril y mayo es muy abundante, pero ya en entendemos de que en el mes de mayo comienzan lo que son las lluvias, o no la nuestra temporada ciclónica, y lo que acontece con la lluvia es que la cuando llueve, mm. la lluvia le le se le va el néctar a la flor y ya comienza a menguar lo que es la recolección del néctar por causa de la lluvia ok, pudiéramos decir entonces que ahora mismo estamos en temporada alta de producción de miel, así es Germán, me gustaría ya ir cerrando ya esta conversación que sé que está muy interesante porque a veces vemos miel de abeja de venta en algunos lugares pero no sabemos identificar a veces cuál es buena, cuál es como dicen, cuál está bautizada, cuál está mezclada ¿cómo puede el ciudadano confirmar y ver que una miel sea auténtica Germán? Es algo que es muy complejo porque si nos vamos a los barrios, mayormente cuando la persona, eh, tú le habla, le habla de precio uh -huh. de la miel, mayormente ellos se basan en el precio. Lo que quieren es lo que les salga más económico. Sí. Ahora bien, mayormente, la mayor cantidad de productos que se vende como miel, algunos lo son hechos directamente de azúcar. Otros son mezclados, sí. pero cuando nos, para nosotros poder comprar miel de entera calidad, hay unos métodos que se utilizan. Muchos la prueban, la echan en un plato, en un plato, no importa si el plato es blanco o de cristal, echan un poco de, de, de miel de abeja en el fondo, lo mueven con agua. Con un poco de agua le echan, le echan, ponen la miel en el plato, le echan un poco de agua y cuando lo mueven, la miel forma como si fuera el panal. Se ve, no lo hace en la misma manera, sí. pero se forma como si fuera el panal. También la miel buena, cuando usted la ingiere, usted siente como un un ardor o algo, una picazón en la garganta sí. mayormente. Y también la confiabilidad que hay que tener de saber de, de dónde procede, de dónde proviene esa miel, que es algo que debemos de tener mucho en cuenta también, porque la mayor cantidad de miel que se consume o de productos que se cree que es miel, mayormente es azúcar. Jarabe de maíz y azúcar que lo venden como miel, y eso es lo que vemos mayormente. Pero aquí hay muchos apicultores que directamente vendemos nuestra cosecha y también le compramos a otros apicultores para que así las personas puedan aprovechar una miel que le dé garantía para su salud. Porque por eso es que muchos médicos no recomiendan el uso de la miel, porque no es miel lo que están consumiendo. Y cuando usted consume azúcar, ya un azúcar procesada, y luego esa azúcar la agarran y la recalientan de nuevo, y se la venden líquida como que es miel, eso le es un mayor daño para la salud. Por eso es recomendable a la hora de consumir miel que usted se sienta seguro hay, hay varios apicultores que venden en supermercados que son confiables. También nosotros la vendemos en, en, a donde, aquí en el Gran Santo Domingo, en la zona de San Cristóbal, nosotros tenemos lo que es la venta de miel con nuestra pequeña empresa. Y también hay muchos apicultores que venden una miel de calidad, los cuales debemos de apoyar, no por el precio. No basarse en el precio, sino pensar en su salud y pensar que nosotros los apicultores no todo el año recibimos la miel de abeja. Es por un tiempo. Muchas veces nosotros lo que hacemos es dos extracciones o tres al año o quizá cuatro cuando la floración abunda y en los meses finales del año no llueve. Muy bien, Germán, yo creo que concluyendo luego de esa explicación tuya solamente queda reiterarles dónde las personas pueden encontrar la miel que tú eres, que comercializa directamente de la extracción que tú llevas a cabo como apicultor. Cuéntame, ¿dónde se puede conseguir? Si tiene, veo que tiene algunas muestras ahí al lado, más o menos en las sí, redes sí. sociales, por alguna vía. Sí, tenemos aquí las la muestras tenemos nuestro número de teléfono lo sí. comercializamos desde nuestro hogar nosotros la recolectamos y la envasamos y la vendemos directamente. Miel orgánica que le llegue para su salud. Sí. La puede conseguir. Me pueden eh, seguir en Instagram. En Facebook. Estamos como Miel Amelia RD. Sí. En Facebook y Instagram. También nuestro número de WhatsApp 829. 363 63, 69, 63. Ahí nos pueden conseguir, nos pueden conseguir a través de las redes sociales también y a través también de la plataforma de Global Game y Enlace Entre Países, los cuales nosotros participamos en la feria en algunos centros comerciales del país. Muy bien, excelente Germán Hernández, quien es apicultor, Dando orientaciones de una miel auténtica y lo más importante es saber que él también la tiene disponible para que usted pueda consumir miel de calidad. Hermano, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, Robert, por la invitación. Y... Muy bien.